Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el cual estás encontrando todas las noticias, todos los tips y toda la información para invertir en esta industria naciente global de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, soy presidente, fundador de Grupo Canamich. El video de hoy trata sobre la lectura, tú como emprendedor debes de ser como emprendedora, debes de ser lector, lectora, deben de, de, de tenerlo como un hábito, deben de hacerlo absolutamente todos los días, deben de estar constantemente educándose, tanto en lo que concierne a su ramo, si están en, en la parte de agronomía, pues todo ese mundo agro, ¿no? Pero también deben de estar desde un punto de vista universal leyendo más cosas, deben de estar invirtiendo mucho en la lectura, ahora también quien pueda pues puede comprar sus libros en físico, pero ahora también gracias a la tecnología pues toda esa, toda esa información casi, casi está completamente casi gratis. Así es de que este libro realmente cambió mi vida, eh, dio un giro completo de cómo yo veía todo, todo, mi familia, los negocios, cómo yo veía todo, todo mi entorno cambió a partir de que leí este libro. Así es de que si quieres realmente que a ti también te sirva, te funcione como me funcionó a mí, quédate hasta el final y recuerda dejar un like, suscríbete al canal aquí en el botón rojo, deja estrellitas ahí en Facebook para que el algoritmo vea que es un contenido de valor y lo posicione y más gente lo pueda ver. Definitivamente hay libros que nos cambian cuando nosotros eh, somos lectores Que tú como emprendedor o emprendedora debes también tener ese hábito de la lectura Pero hay libros que nos cambian, que nos marcan o que nos enseñan algo Que nos hace cambiar de una forma drástica o radical Y, y fue en esa ocasión cuando yo me encontraba después de haber tenido una, pues un punto de quiebre ¿no? en mis negocios Fue en el año 2013 Sí, fue en el año 2013 cuando pues yo iba saliendo de una de las unidades de negocio que yo tenía en ese entonces, iba caminando por el centro histórico de mi ciudad y entré a una librería eh, grande y ahí vi un libro, yo traía muy poco capital, pues estaba recién quebrado de mis negocios, yo vi un libro que, que me llamó mucho la atención. En la portada, es completamente blanco y tenía una tecla con, la bandera, con una estrella eh, de Israel, con la bandera del, del Estado de Israel, y yo dije, guau, eso no, no es muy común verlo, ¿no? Y, y, lo, y lo agarré y, y trataba sobre emprendurismo, sobre cómo eh, un pequeño país eh, en estado constante de guerra, ¿sí? sin recursos naturales, con apenas unos 8 o 9 millones de habitantes, han logrado convertirse en una potencia mundial y en los últimos 25 años, pues, ser punteros tecnológicos. Todos, la mayoría de las cosas que te rodean han sido inventadas en Israel, desde el USB, quien no usa USB, el procesador de doble núcleo, el sistema de riego por goteo. Hay una infinidad de inventos que se han dado en las últimas décadas en el Estado de Israel y por eso se le llama el país de las startups. Te enseña cómo ir con palos y piedras, o sea, cómo teniendo pocos elementos, como te, estando sin recursos naturales, en un estado constante de guerra, eh, invadido por cinco ejércitos, se logra constituir el Estado de Israel. Ahí te empieza, te empieza a decir cómo tú también con pocos recursos puedes comenzar cualquier proyecto e ir avanzando paso a paso. ¿Sí? Hay muchas personas que van a, que van a opinar eh, cuestiones políticas de, del Estado de Israel. Aquí nos vamos a, a basar únicamente en la parte del emprendimiento, de los científicos, de la tecnología, de todo lo que está aconteciendo en el Estado de Israel, que recordemos que para los emprendedores y emprendedores del cannabis, de Israel también es el padre de todos los cannabinoides, Rafael Meshulam. Y, y en Israel pues es el único país que ha regulado todos los usos, del cannabis, entonces, ahorita tecnológicamente se encuentra también a la vanguardia en todo lo que tiene que ver con el cannabis libro Para que ustedes vean también el impacto que, que puede tener en sus vidas, lo pueden buscar, dice Israel apenas con 7.5 millones de habitantes y con 22 mil kilómetros cuadrados, que realmente es una dimensión muy muy pequeña, sería aquí como Aguascalientes, como Hidalgo, más o menos aquí en México, es, es un, una superficie muy pequeña, pero esa pequeña superficie concentra más startups que cualquier otro lugar en el mundo una por cada 1.800 habitantes. En muy pocos años, sus universidades han llegado a ser eh, de clase mundial con investigaciones de punta. Hay más empresas israelíes, chequen esto, hay más empresas israelíes listadas en el índice tecnológico Nasdaq que toda Europa, China, India, Corea y Japón combinados. En 2008, la inversión per cápita ...de riesgo en Israel fue 2,5 veces más que la de Estados Unidos... ...y 30 veces mayor que toda la Unión Europea. Ese es uno de los datos más impactantes que, que, que yo leí en la portada del libro... ...y tú dices, wow ¿Cómo que hay más eh, emprendimientos, más startups... ...que Europa, India, Japón, Reino Unido, juntos, combinados en tampoco espacio espacios, más si lo, lo vemos aquí por el mapa, está en este en este punto, por aquí, miren, en este puntito, esta es una cosita así de nada, este, y cómo ha surgido ahí el sistema de riego por goteo, hay muchísimas tecnologías que, han, que se han desarrollado en Israel, y es por eso que este libro, Startup Nation, fue quien cambió mi forma de ver las cosas, el ingrediente clave de esta nación de las startups, de este pequeño territorio en el cual se concentra más empresas per cápita del planeta Tierra, el ingrediente secreto es algo que se llama chutzpah o chutzpa que es la total irreverencia de estar preguntando en el ejército israelí es el único en el mundo que un, un, un rango inferior puede cuestionar o preguntar a sus rangos superiores entonces ese chutzpah es como por ejemplo van en, en un camión y va haciendo la tarea a alguien y lo ve y directamente aunque no lo conozca le dice oye está mal o está mal que haga la tarea en el camión no lo dice a veces en tu casa y, y realmente es una irreverencia es estar preguntándote el por qué el estar cuestionando todo lo que estamos haciendo y ese chutzpah ese Schutzpa es lo que nos ha funcionado nosotros también, hemos estado cuestionándonos por qué nada más estar en el mercado recreativo, por qué no estar explorando más áreas, que ahora vemos que distintos movimientos y distintas empresas pues, ya están eh, siguiendo lo que nosotros estamos haciendo cuando en 2019 todos andaban en marihuana 420 legalicen la marihuana, los derechos y todo esto, entonces eh, quiere decir que le dimos un giro, un cambio que ha servido esta influencia, así es de que lean este libro por favor, y nos vemos en la próxima